Siempre trabajando con docentes y con personas de otras nacionalidades, con otra manera de ver las cosas, pone muchos puntos en común y te abre los horizontes. Hemos tenido un tema cada, cada grupo y hemos trabajado sobre ese tema y lo que me, que me ha realmente gustado es que uh, muy rápidamente cada uno sabía lo que iba a hacer. Entonces todos los grupos eran con dos alumnos de la Universidad de Colombia y dos alumnos de la Universidad CEP. fue de diferentes países, como Colombia, Francia, y en mi caso, Malasia. Para trabajar bien en grupo, cada uno de ellos ha tenido que dar lo mejor de ellos. Entonces, creo que ahí también se ha, se ha rentabilizado y se ha positivado lo mejor de cada uno. Uh, sometimes I don't no entiendo algo en español, así que classmate will. Les ha aportado eh, llegar a conocerse, llegar a conocerse no solo a nivel académico, sino a nivel personal. Han establecido un vínculo de amistad, eh, alumnos de eh, universidades separadas por 8.000 kilómetros, eh, que ha sido impresionante. Ese trabajo me ha permitido tener esa amiga colombiana, tengo amigas españolas y tal, pero es otra cultura y me han contado, ahora tengo ganas de viajar, ganas de ir a verla y tal, y... es que queda algo. <risa>